Hola amor, tienes un minuto, te quiero proponer algo Hay una casita en el fondo de mis sueños que quiero para los dos. Tiene un pequeño lago en donde los recuerdos se bañan a diario y un jardín para que tus ojos descansen, con de flores un baño. Tiene una cama de rosas en donde mis manos son los pétalos, entre otras cosas, y un patiecito por donde entra un rayo de sol para llenar tu pelo de amor. Las estrellas están colgadas del techo Y con una mano las puedes tomar Así tu sonrisa eterna con sus destellos Nunca ha de parar De fondo escucharemos los gansos graznar Y en las mañanas todos los días de la vida Mis besos te levantarán ahora mismo. Conmigo en esa casita te quieres quedar Conmigo te quieres casar